Hablando de asociarse para cometer un nuevo y voluntario en consecuencia de la propuesta si de cometer un seguido de otro fin, tipificado y sancionado por los artículos 225, 263, 379, 285, 295 y 304 del Código Penal. De El primer tribunal colegiado de la Cámara Penal del Distrito Judicial Duarte condenó a 30 años de prisión a Cristian Díaz Polanco alias Capital de 29 años acusado de ultimar a tiros a los comerciantes Benigno Arroyo de Jesús y Meliton González en medio de un asalto en el sector Manhattan Vistalvalle, Valle en esta ciudad de San Francisco de Macorís Díaz Polanco deberá cumplir 30 años de reclusión por violación a los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano. El hecho ocurrió en octubre del año 2016, cuando los victimarios supuestamente asaltaron el negocio de González y Arroyo, se disponía a vender su mercancía. La condena del imputado deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle. Para NTN, su noticiero regional. Joanne Paulino